Fulvia. Por otra parte, suspendieron la audiencia de Marino Zapete. El juez la suspendió hasta que la parte creyente lleve pruebas. ¿Y cuáles pruebas? Si no tienen ninguna. En eso está el asunto. Guay. imagines véralo ahí. Ahí está en pantalla. Ahí están las firmas de Gonzalo, Gonzalo. Gonzalo. y la... Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez, la hermana de Jan Alan Rodríguez. Ese es el contrato es de el compra. Contrato. Vamos a ver, vamos a ver, por el favor. El contrato de compra. La imagen que yo envié... Desde acá se ve, ¿saben? Eh, eh, eh, ahí está el contrato de compra. De asfalto. Del asfalto caliente. En el Ministerio de Obras Públicas. Por esta denuncia eh, fue que, o sea, la denuncia que hace Zapete y por la cual está siendo sometido. Bueno. Vamos a ver qué pase con esto. Altagracia Salazar fue que publicó esta información Bien. Bien. Periodistas serios de acá Bueno señores, nosotros se lo no tenemos más tiempo El programa termina aquí Y nosotros les invitamos para que mañana Nos reunamos acá, otra vez Mañana. Nos Desde nos las 7 de la mañana En su programa de Bien. mañana Pasen un bonito día Sean felices Y vayan disfrutando la Navidad bueno, Hasta mañana poquito, dice <risa> Ay, ay, ay Dios